primera pregunta. Así es, vamos el orden, será Fátima Roque, Luis Ernesto Camilo eh, y Urania de la Cruz la pregunta número 20 la pregunta número 20 sí. la cual reza dice, ¿cuál es su posición sobre una reforma constitucional con miras a habilitar expresidentes? Fátima. Fátima Roque yo creo que, que no estaría de acuerdo que ya fuéramos a habilitar ya a volver a recargar sobre la Constitución. La modificamos para que no vuelvan a reelegirse. Entonces volvemos a hacer otra, otra Constitución para volverlo a introducir a lo que es el entorno electoral. Creo que, que, que no podemos relajar nuestra Constitución. Creo que no, que no, no estaría de acuerdo que volver, volviéramos otra vez a modificar la Constitución para que un presidente vuelva otra vez a, a, a la presidencia. No, Fátima Roque creo que no va a estar de acuerdo con ese proyecto. Bien. Eh, Luis Ernesto Camilo, su respuesta. Bien. Yo creo que lo que hemos alcanzado con la Constitución del del 2012, en cuanto a la reelección presidencial, yo creo que con, eh, eh, lo más ejemplar, lo más democrático es para un mandato, son un periodo, dos periodos de manera consecutiva y nunca más, para que así ya otras generaciones puedan tener también oportunidades. Y creo que cuatro años son poco para una de obra de gobierno buena, aunque cuatro años son muchos para una obra de gobierno mala pero inmediatamente tú en el proceso de la reelección, ¿cuántos procesos de reelección no se han truncado en su momento? Vimos a Carter, no pudo lograrlo vimos a Bush, mi padre que no pudo, no pudo lograrlo tampoco y muchos presidentes que nada más han sido de un solo periodo en Estados Unidos y el modelo de nosotros es muy similar es que un presidente podrá optar por un periodo consecutivo no pudiéndose presentar jamás al puesto de presidente o de vicepresidente de la república en ese sentido yo estoy de acuerdo, ahora en otras cosas sí estoy de acuerdo que la modifiquemos ese método de Homs es un método antidemocrático y en ese sentido sí yo creo que debemos trabajar en eso para que otras personas puedan tener más oportunidad y la democracia se exprese de manera efectiva y clara sobre las personas que quieren los pueblos Gracias Luis Ernesto, Uranio de la Cruz Sí, muy bien. En ese aspecto entendemos que sería retroceder. Si ya hemos logrado prohibir la reelección, si ya hemos logrado tantas cosas buenas, que aunque hay muchas que no están bien, entiendo que el habilitar la Constitución de nuevo para que presidentes que ya fueron y que por mala suerte no han sido tan buenos, <ríe> creo que ya su espacio útil ahí ya debe parar. Eso eh, estaría, ¿verdad?, en detrimento de una nueva política, de unos nuevos eh, políticos emergentes, rostros frescos, caras nuevas, con una visión distinta de hacer política, eh, personas que tenemos la voluntad, que tenemos la convicción ideológica y la voluntad política de hacer un país distinto. Yo entiendo que ya debe dejarse hasta ahí cuatro, cuatro años un presidente que tenga derecho a un segundo periodo y que ahí pare. Porque ya entiendo, yo entiendo que lo que no está bien no se debe repetir tanto. Ahora, tú di yo diría: si el presidente es bueno, entonces cuatro años y, dos, y cuatro más no bastaría. ¿Por qué no continuar? Yo entiendo que no, que los relevos siempre son importantes, los cambios siempre son importantes. Y el pueblo está ahí para eh, realmente castigar con no volver a elegir presidentes que no valgan la pena. De manera que entiendo que dejando como está la constitución un cuatro años y cuatro años más de reelección, eh, ya está bien. Y así eh, damos oportunidad a otros que sí quieran eh, participar y que podamos estrenar nuevos presidentes con mejores ideas y con realmente la decisión política de cambiar nuestra realidad dominicana. bien